Seas bienvenido macho, de cuernos torcidos, Dime cuántos jaramagos te habrás conmigo pampanoras y momoras, ¿quién baila estas horas? Nosotras que somos dueñas, dueñas y señoras vírate pa' acá, chamaría Pírate payacho José, que el cachito pan que tenía se lo comió el perenque. Mírate pa' acá, María, pírate payacho José, que yo no les hago nada porque no tengo con. Aunque me maten en vida, por amor, amor de ti Aunque me maten en vida, por amor no lo he de sentir La sangre te la bebo y el corazón te lo parto Que hagas lo que te mando, como mando a mi zapato bienvenido macho de cuernos torcidos y dime cuántos jaramagos te abras conmigo con y moras y quién baila estas horas nosotras que hacemos dueñas dueñas y señoras mírate para acá Mírate pa' allá yo sé que el cachito pan que tenía se lo comió el perenque Mírate pa' acá María y mírate pa' allá yo sé que yo no les hago nada porque no tengo con qué